Lo... Bueno, aquí estamos. Entre... Aquí nos refugiamos. Yo voy a seguir haciendo mi casa. Ahí a es donde está tu casa. Aquí, mira. Mira. La, aquí, las... está... Están... la, aquí la estoy creando. Por si. Por si ya se hace de han dejado una antorcha para que vea todo. Bueno. Uy, uy, uy. por casi, por casi pero serio, si puedes ver este es el suelo después voy a hacer las siguientes paredes ya no tengo más madera a través, es que es muy poca es, es que un alto recogido quedaba muy poca tengo mucha hambre yo no tengo tengo un pollo, un cuero ¿Eh? no, eso no se come eh, pero llevas tendera eso, eso es comida dame, dame Mira, ¡Te llevo para cocinarla! ¡La voy a cocinar! ¡A ver, voy a poner me la ponen el ¡A ¡A ver! ¡Sergio! ¡Sergio, espera! la tal... primero. No, no, no, tengo hambre, tengo. Espérala, voy a ¡No! ¡La voy a cocinarla para que ¡No! ¡La voy a cocinar para que así... ¡No! Lo eh, eh, comer, solo ¡No! Que ¡No! La... La voy a cocinar ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Venga, a la Toma, me... toma, toma, toma. Una y dos, venga. ¿Dónde está? Ahí está. ¡No! ¿Qué me ves? ¡Sergio, mira! Es a ver, Pero, okay, la dejo aquí, pues, la dejo aquí y ahora hay que esperar y ya. ¡Sergio, ¿no? sí. lo, lo podemos poner en creativo porque... Aquí está, filete cocinado, uh no pinta. ¡Oh no! ¡Mira un montón! Bueno, a, -a, -a para a ti. Déjalo justo a ti. Y, a y ahora espera, espera, espera. Pero también! A ver. Mira, tienes que despegar hasta eso y después aparece ahí esto. Bien, ahí está, el filete cocinado. Y ahora te la pones y, y te pone un montón y ya no tienes ni hambre verás, cómetelo cómetelo ¿Has visto? ya este entero lleva un montón tengo, a ver, ¿esto se puede cocinar? sí a ver, espera lo eh, bueno, cargo. eh, necesito un pico para para para no tengo madera eh, tengo, tengo un libro puedes hacer un libro pero aquí voy a dejar el horno ¿vale? Pues si quieren cocinar? Dejo aquí el horno, ¿vale? Vale. Necesito madera. ¿Madera? Necesito Era... madera. Necesito madera, por favor. A ver, yo no llevo, yo no llevo, yo solo llevo hielo y más cosas. ¡No! Sergio tienes que grabar no lo que que estás hablando. pues! Sí, Espérate. Bueno, bueno. ¿tú oh, ya no queda más sí. madera. Sí, no yo no veo de esta. Muy bien, a ver. A ver, nunca ¡Cobra la vista! ¡Cobra! A ver. Aquí, bueno, aquí. Se ha quedado pirado, ¿eh? Muy bien, la cámara. Ey, ya. Vamos a ¿En dónde estás? ¡Corri! allí, ¡Aquí arriba! ¡Por el coche serio! Por el Sergio? por el, Sergio, con el Sergio. Eh. Eso para mí. Para Sergio. Muy bien. Lo lo que es para mí tú coges otro algo. ¿Quién me ha pegado? Yo no por pegarme me, ha, me había pegado pero pero pero si no es imposible hacer eso no me había me, me has pegado bueno pues lo sí. único que hacemos es enfrentarnos a la casa a ver, a ver. Un, aquí voy a dejar una mesa de trabajo al lado de, del horno para cocinar cosas, lo voy a dejar aquí sí, sí, sí. al lado una mesa de trabajo, ¿vale? Dale. Para por pues, si quieren trabajar, por pues, si ¿Trabaja? hacer eso. Y no, una espada, voy a hacer una espada. Y no, creo una espada de, de, de madera. Bueno, voy a crear más, a, ver, voy a, a ver, una. Voy a crear otra. Y ya, ya, solo para ti, ya. El Antonio no le voy a dejar, ¿vale? ¿Por Pero... qué? Eh, es por una cosa que siempre es importante. Ey, tú que que Tú, que tú antes me habrías pegado el primero. ¡Ah! Pues voy a hacer unas cositas. O oh, ya no me queda más madera. Es que me he gastado un motocola. Pues después eh, y madre. cuando... y cuando sí... Seguí yo se diciendo y mi cabeza así. ¡puedo hacer una compra. No, no ¿Una? Mira, he hecho una alfombra. He hecho una alfombra, tío. Una alfombra de, de, de esto. ¡Mira! la, la hacía con tres de lana. ¡Eh! ¡Dame! ¡Dame! ¡Dame! ¡Yo necesito tres! ¡Por fin, dame! Eso son semillas. No, no quiero. Bien, ahora, ahora sí. Lo siento, pero es que yo quiero... ¡Que no quiero carne! Sí, no, no, no, no, no. ¡Mira! ¡Se me ha olvidado este suelo! ¡Jolín! Me encantan las carnes. ¡No es una comida! Te lo voy te lo voy todo, te lo todo. que no voy a coger. No voy a llevar. aquí Bueno, esto... Nos llevaría un poco lejos. Sergio, yo terminamos de grabar? No, Antonio. Antes vamos a hacer nuestra casa. ¡Ademá, Yuki! de madera para para pelear mira por ejemplo sí. ah. voy a encontrar un un, un animal o un ¿Sí? malo no, no, no, ¿Un, un malo como un zombie o, o algo así o lo que sea ¡Y ¡una manzana! ¡una manzana! ¡en una bola ha salido una manzana! como una pierna, cuando ya le bueno, ya le Las pequeñas nunca, pero vigilada porque muy rápido se hace grande y grande y cada vez se hace más grande y ya es mayor y ya, y ya puedes comértela. Esto sí que tiene nunca de escalero, ¿sabes? No. Es? Oh, mira, Semillas, que no quiero. Pues sí que está lloviendo, ¿eh? <risa> Yo me estoy protegiendo de un árbol porque no estoy lloviendo. esta madera. Mm, sí, no un árbol sí, no, escondido claro. que estaba. Esto es un árbol súper escondido, tío. Yo veo el nombre. Tengo cuatro de madera. Y mi cacer le estoy diciendo Espérate. que... Espérate, voy a probar mi caca, espera. Que no, ah, que no, por ¿Qué? pegarme, Ay, me han pegado. Calla, este es el peor? ¿Te dice. Si está muy bien, bueno, hemos sido parec de aventuras. Eh? Hemos conseguido escapar de un agujero. Hemos, hemos conseguido un logro, Sí, pero en verdad lo he conseguido yo, porque lo he conseguido yo. Pero vosotros no es que no lleve, de lleváis ninguno un logro. Y si conseguís todos los logros, te dan una corona. ¿Y tú, y ya tú tienes que ¿Eh? Yo ya, no sé Yo ya de... llevo un montón de lo... bueno, logros, pero me faltan también un montón. Qué ¿Qué, ¿Y cómo se consiguen que... los encontrarán... logros? Encontrar en la y después hacer el portal eh, del inframundo y después entrar y tener un logro por eso pero bueno eh, pero aquí que una eternidad para eso yo tardé un montonazo para conseguirlo yo conseguí eh, eh, el portal donde ese, eh, ese eh, bueno mira mira que voy a hacer. tú nos habéis dado esto a que a que, a que en macro no sabéis esto Okay. Oye, ¿dónde estoy? ¡El inframundo! Ah, no, espérate. ¿Es el inframundo? El fin del mundo. Espérate. ¡Ah, no! ¿Qué se está visto! Eh, por ahí estáis, es he perdido. Pero por te ahí veo, estáis bien. Te veo, Ahí estamos. Ahí estáis, ahí estáis. Este no sé. Es verdad, hay que dormir, Mira. pero no tenemos acá hay una oveja! Hay ¡Qué quites. Tengo lana, lana. Tengo, tengo lana. no Nos faltan dos más porque necesitamos tres lana tengo Sí, tengo, ver, lana, tengo, tengo, lana, lana, yo tengo lana, tengo lana, tengo lana. A ver, necesitamos... Con estas... Mira, con estas... Ah, vale, ne ne necesito, necesito, necesito, ¿no? Necesitas una mesa de trabajo para hacer un, un, una cama. Pero mira, mira, te digo cómo hacer una cama. Mira, te digo cómo hacer una cama. Te digo vamos a hacer una plana. Vale, con... Oh. Con tres de, de, de lana. No. ¡Lana, qué ¿No es esa! ¡Qué es si! De... Que se, se meta en la bolsa. Bueno, no pasa nada. Sí, a, veces... a ver. Para aquí este vaso Y no veo nada. Aquí he dejado nada para vez. ver esto. ¿Cómo así? Mira, ahí está para Mira, hacer una. A ver. Lana blanca. Necesitas aquí, aquí. ¿sí? Aquí pon una lana blanca. Aquí y aquí. Otra sí, y aquí otra. Sí, y después. Aquí se des de madera y ya se la palma. Sergio. No, no si hey, yo yo llevo madera! Sergio. ¡Yo ya llevo madera! Sergio. ¿Sí? ¿Para si matamos para... un montón de vaca, él lo lo a su pava, su pava. ¿Qué ¿Te, la... hambre! ¡Ah, el de chupabas? Chupabas hey, dame, ¡Eh, dame eh, eso! ¡Dame eso! Vale. ¡Dame eso! La Que ya ahí Ajá. la tienes. ¡Eh, hey, llevas otra! Eh, pero tú Llega tienes... la mía, se estaba dejando ahí. Sí, porque... pero me decís a mi casa, es que, que, que, que va a haber un, un montón vale. de cura. Vale. Cuando me quede tres de madera, la voy a dejar para la cama, ¿vale? Mira mi casa, que no tengo tanta madera. Es que somos pobres aquí, sí. Es que somos Ariane, pobres. Tiene que hacer tu casa. Pero no. si un pelo eh, jugase a este mundo, pues nos daría diamantitos. Mira, un montón de oro y muchas cosas me uh -huh. de pros yeah. de partido. hola Antonio ¿cómo estás? hola chicos y estamos en este vídeo para Pero si estás grabando. hola chicos estamos en un nuevo claro. vídeo para el canal ¿No para no ¿por qué? Eso? que te calle. ¿Eh? y bueno vamos a empezar vamos a hacer nuestra casa y... Casa a a a sí. oye, oye, me... y bueno vamos vamos a conectar vamos a conectar y bueno oye, va a ser, esto mi casa va a ser muy pequeñita, ¿vale? bueno, pues yo me diré que porque... ¡eh! ¡no me ¡No! ¡Es un zombie, zombie acuático! Sí, sí, que estamos viviendo no, aventuras, eh. Sí, que estamos viviendo aventuras. Pero no me pegues, zombie. No, es un zombie. De... Que me quedan dos vidas, que me quedan dos vidas. no, no! ¡No! ¡Me has quitado la cosa? No. Yo, yo la he llevado la dejo ahí. Ah, bueno, toma, eh, que. que no... no, la carne corrida, no. No llevo carne podrida. Ya, ya. ¡Eh! ¡La ha puesto en mi casa! La carne. A ah. ver. ¿En dónde estáis ahora? Está no. muy lejos. Ah, vale, no me, no, no me quedo ¡Está muy lejos! Ah, Está es muy lejos, galeón! ¿En dónde estoy? Pobre? Ha sido. Un buen hombre, te dejo la opciones. ¡Un Reaper! ¡Uff! Uh, por regresar. Lo, lo voy a quitar. Sí. ¿Cómo has muerto? ¡Uff! Uh. Pues, ¿cómo has sido nuestro mejor amigo? ¡Ey, yo estoy! ¡O veo unos hombres allí! Oh. ¡Un zombie. ¿Un zombie te mató? ¡Sí! Voy a la dar las espadas. Sí. ¡Eh! ¡Estoy aquí! Estoy aquí, detrás de mi casa. Ah, sí, sí. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Está aquí, pues, sígueme. ¿A ah, dónde está? Ayúdame. ¡Sergio! A ver, a que vale, Sergio, rápido! ¡No rápido. os veo, no os veo! ¡Dónde mis mi ¡Bien, ya! ¡Eh, mis pantuchas! A ver... ¡Eh, mis palos! ¡Eh, ¡Mi, palo. eh, eh, mi sofis! ¡Otra vez! ¡No! ¡Pelea no, con esto! No, no. ¡Eh, pero con Sí, yo voy ¿Por a qué, el... pa, ¡Porque soy un zombie! ¡Para! ¡Eh! ¡Uf! Menos mal! Pero no me des ¡Eh, yo no tenía lana. ¡Eh, qué suerte! yo eh, llevo Lana, qué suerte! mi Lana! ¡No! ¡Eh, yo! ¡Eh, no tenía... me... Me... No me, me he perdido ¡Eh, yo voy a pelear con él. Yo, es que yo está... siempre lo consigo. ¿Qué? Es que estamos viviendo aventuras. Eh, mira, mi papá Pero pegó su... para verlo. Pero yo Bye. estoy súper lejos. Como iba diciendo, eh, eh, eh, eh, estamos viviendo aventuras. Así que quieres suscribirse suscribirse a este. Pero... A... ¡Suscríbete a este canal y quiero 50.000 likes yo, para nuestro este espectáculo! Sergio, ¿vale? Sergio, no te veo. Sergio, no os veo. Vamos ¡No a... te veo! ¿Jugamos a otro mundo? Yo creo que vamos a... A jugar a otro mundo. A jugar a otro mundo y vamos a hacer. A ver quién hace la casa más chula. Lo voy a preparar todo. A ver... ¡Estoy aquí con mi cuenta! ¿Vale? Ey, vale, pues... A ver... ¿Cuándo? Sergio... Eh, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esta pulona? ¿Lo veis listo? Espera, seguidme, seguidme, señores... ¿Dónde? Pero... ¿Dónde mira... ¡Pero! ¿Dónde está Sergio? Pero nada... Pero pero no te veo... Yo te veo... Bueno... ¡Bueno! ¡Bajo! el mapa! ¡Coge el mapa! ¡Antonio! Estás súper lejos ¿Qué? O sea, si estás súper lejos oh Aquí hay un creeper, aquí hay un creeper ¡Bueno! ¡Pues estamos en un modo creativo! ¡No puta el creeper! O Se qué? ¡Que te estás alejando! A ver, voy a matar No, muy bien, me ha matado ¡Qué seguro como esto! Sergio, ¿le puedes dar esa lana? Vale, ¿Esto? Vale. Okay. Mira, das un momento que.. Para una Un costa. zombie. Recordar, Porque ese Pero zombie. Es. Que me dé de lo, del, lo estoy de... Estoy ocupado. Sí, pero me da otra, un, otro... Un, algo de lo... algo de bueno, bueno, pues aquí vamos a hacer la casa en este sitio. Pero dame un momento. A ver. ¿A qué necesitamos cosas? No me la das. ¿No te la de la Sí, pero no me deja cosas. Además, tú te has perdido. Sí, bueno, ya sabes. Este sí estamos muy cerca. Y ya donde están. Y el y, diablo y, y, y, y no me va a dejar. Pues a ver qué, qué tenemos por aquí. A ver. Yo no, no voy a hacer nada, ni cartas ni nada. O ¿Serio? Y no me... necesitamos. Oh no voy a hacer Muy ni casa. Pues vamos a ver. ¿Cómo ser una casa estupenda? ¡Que no! ¡Que no! ¡Que estás pisando los cables! Espera, espérate! espérate. ¡Que estás pisando los cables! ¡Ay, perdón! Bueno, a ver... ¿Cómo ser una casa? Sergio, ¿qué te a ver, a hacer McDonald's? casa. No, ¡Vale! De... Espera. ¿De qué? De lo de... A ver, espera, de una cosa... ¿Pero si tú has hecho una casa? No la estoy haciendo, estoy haciendo el reto de la base de la casa más chula que he visto en mi vida Sí, pero, pero yo, yo no la puedo hacer porque no nadie me da cosas Bueno, a ver, ¿vale? El, el, el, alguien, no puede, alguien no me puede dar ninguna cosa Sí, pero nadie me puede dar una cosa Qu -qu quiero, ¿Qué? quiero lo, lo de estos rojos, estos rojos. ¿Para me falta uno? Espera, no, no. Y poco yo... poco. Eh, Bien. Eh... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ¿Para ¿Qué no? hacer... ¿Para ¿Qué es ¿Qué Para hacer una cosa ¿Y la otra parte? ¿Vale? Esperad un momento. Así que, a ver. esto sí. va a tardar un montón de dudas. Sergio, no estábamos grabando. ¿Se, Sergio, te voy a ayudar a romper cosas. Muy bien, pues aquí estamos en orden este vídeo. Sergio, Sergio, te voy a Me ayudas amigo? a romper... Ah, ya está uy, uy, uy, espérate. Alguna gente no sabe el mundo plano Así que hay que preguntarle Cómo hacerlo Es que la gente no sabe Cómo hacer el mundo ¡Ay, una vaca! Una vaca, una vaca, espérate, espérate Entra, entra! No en supervivencia. Sí, pe pero yo le mato porque entra. ¡Una vaca! ¡Fuera de aquí, vaca! ¡Fuera de aquí, vaca! ¡Fuera de aquí, espérate, espérate! Ahora, voy. Lo voy a cerrar en este sitio A ver Voy a tardar Vale, en este lugar. sitio Lo... Espérate Espérate Voy a entrar ah, A Vale Que no es mumi? que es Lego. No, no, que que, que se llama Mumisito. Bum, lego Mumisito. Se llama Mumisito. Lego Mumisito. ¡Muy bien! Pues aquí estamos en el canal, vale, para ver cómo es en realidad el vídeo. Bueno. no pu pudiera hacer muchas cosas porque tenéis que suscribirse en, al canal, ¿vale? Bueno, chavalotes, creo que por aquí vamos a dejar el vídeo, ¿vale? Espérate, espérate. Espero que os haya gustado. No, espérate, espérate. Darles el reto de likes. Espera, espera. mil likes con el codo Espérate, espérate. Y y ¿Qué? adiós, amigos.